donde se encuentra Aristides, el papá de, de Emily Rodríguez. Quiero decir que su mamá también estaba acá invitada y se siente mal, está viniendo el médico para acá mm. para, para ver cómo, bueno, cómo continúa, en este preciso momento se, se acaba de, de, de, de descomponer. Mm -hmm. Gracias a ustedes por acompañarnos, hoy nos hace de traductor una vez más. Bienvenido Aristides. Y, y Gustavo, ¿no? digo que, que... A ver, eh, la causa sigue eh, en proceso, sí. el juez eh, que, que tiene que definir la situación del empresario San Valente que sí. hoy está detenido, eh, esto va a suceder el martes que viene para saber ya. si le dicta el procesamiento porque lo cree responsable del femicidio de Emily, en ese caso sería un procesamiento con prisión preventiva si le dicta la falta de mérito, es decir, lo va a seguir investigando pero no cree que haya evidencias de que hoy él es posible femicida o si, que yo creo que eso no va a pasar nunca, o si directamente lo sobresee. esta es la situación Hoy, los, escenarios. A, los, es, los tres escenarios posibles, uh -huh. después si querés ampliamos eh, cuando eh, podamos hablar, eh, Diego, con él, uh -huh. sobre algunas situaciones que pasaron ayer en la causa que quizás eh, pueden cambiar un poco el, la visión. Tenemos un informe muy completo, yeah. eh, estamos viendo en este momento, están atendiendo a la mamá de, uh -huh. de Emily porque se acaba de descomponer acá en los estudios de América. Tenemos un informe muy completo para seguir con este tema, mira. Una joven cayó del sexto piso. Emily Rodríguez, tenía 26 años. Este hombre, Francisco Sáenz eh, Valiente, está detenido y acusado ni más ni menos que de femicidio. El asesinato o... Oh. La muerte accidental, todavía no lo sabemos. Hay un testimonio de una de las chicas que estaba ahí que dice que Emily Rodríguez había tomado cocaína y sobre todo mucho tusi, que es esto que se llama cocaína rosa. ¿Quién proveyó esas sustancias? ¿Por qué esta chica eh, termina eh, lo que se catalogó un brote psicótico? Un llamado desesperante. Es la voz de Emily ...que estaba pidiendo auxilio. La... ¿La Señor, ¿me puede escuchar? Dígame la dirección de la emergencia. Una persona que está gritando por una ventana pidiendo ayuda... ...pidiendo que llamen a la policía. Me parece que no se condice con una situación de un brote psicótico. ¿eh? En el departamento había cuatro personas. Uno era el empresario Sáenz Valiente, Emily Rodríguez... ...Juliana y una mujer llamada Lía Alves... En ese momento esta chica Lía dice que, atento a esta situación que no le había gustado... ...que decide retirarse del lugar. Lía Alves le escribe una serie de mensajes a Francisco Saez Valiente. Sacale el demonio al engendro ese. ¿Qué le pasó? ¿Se exorcizó? ¿Se transformó? No se entiende lo que pasó... Eso es coincidente también con lo que se escucha en los audios, cuando llaman al 911 y se escuchaban los gritos de fondo. Para los amigos de Emily, la muerte de la modelo brasileña ocurrida en Recoleta siempre tuvo algo oscuro detrás. Y Mónica, te saludo, estás de espalda. Quiero justicia por Emily. Las otras mujeres que estaban en el departamento declararon en la justicia que Emily consumió droga esa noche. No sé qué le habrán puesto a Emily en el vaso, no sé qué, qué habrá pasado esa noche, pero Emily no consumía drogas. Y con relación a Emily, Rolando, fueron muy claras las testigos cuando dijeron es una chica que se ve que consumía mucho y consumía bien. No lo no dice su entorno, ¿eh? su entorno dice que Emily bueno, no consumía pero drogas. pero lo que importa es las personas que estaban ahí. Emily cae totalmente desnuda, totalmente desnuda. Y el fundamento que da el imputado es que él intentando sostenerla... Le arrancó el jean que llevaba puesto. Casualmente el jean que llevaba puesto Emily no tiene ningún rasguño, no tiene ningún daño, no tiene ni siquiera el botón roto. Cuando yo le doy la razón a Seis Valiente dice, llamé antes al 911, ¿qué más tengo que hacer? Ajá. ustedes le, le hacen suponer una complicidad o que al menos sabe algo que no está diciendo, por lo menos hay contradicciones muy grandes. De alguna manera las personas que hablaron son del entorno de Francisco, me pregunto quién defiende a Emily porque no sabemos lo que ocurrió. Uno, uno no sabe qué hacer en estos momentos, porque se encuentra Aristides, el, el papá de, de Emily Rodríguez, quebrado. Y yo no, digo, es una situación que nos. Tremenda, tremenda, porque la mamá también. Yo me voy a. Perdón, ¿eh? pero no. A ver, Diego, me gustaría sí. contener, no hay no hay consuelo para un padre que, que, que volvió a recordar no los. Y el dolor en su de la madre. Momento de su madre, la madre está no descompone. puede eh, hablar, tiene una congoja, un dolor, está siendo atendida, eh, una angustia. ¿no? Además, Queremos y... hacer esta nota porque esto no puede quedar en la nada. ¿no? Creo que los medios también, al, al visibilizar al, al que esto no, no... no no no Buscar un responsable, conocer qué fue realmente lo que pasó. ¿Cómo fue que murió Emily? Ayudarlos. Bueno, esa es la, la pregunta del millón. no Hasta ahora... Eh, ha declarado el empresario que está preso hasta ahora ha declarado la otra persona que estaba dentro del departamento en el momento en que sucedió, los dos eh, hablan de una situación en la cual presuntamente Emily tomó la decisión de arrojarse ella por eh, el al, al vacío desde el sexto piso Preguntemos al estudio forense. De, ¿Cuál es la sensación claro, de él no en claro. las primeras claro. horas Si en cree en esta versión... Démosle la condolencia antes claro, que claro, nada. Por ¿no? supuesto, lo acompañamos y, y los, y los y apostó... sentimientos de toda la equipe... Eh, Qual foi a sua impressão nessas primeiras 24 horas na Argentina sobre o que aconteceu com a sua filha? Hum, não tem palavras para... Não existem palavras para... Para explicar essa, essa tristeza. Não tem palavras para explicar a tristeza? É, nós estávamos aqui em Buenos Aires, assim que recebeu a notícia, de imediato viemos para cá. vinieron inmediatamente. Sí. Sí. Nosotros para el Brasil ah. para resolver algunas cosas. No al día siguiente, ya volvimos para acá. Porque a gente largó todo en no Brasil. A gente no tiene condición de... de hacer más, así no pueden no pueden hacer más nada en Brasil no tienen energía sí. por eso al día siguiente de la muerte de Emily decidieron venir dejar absolutamente todo cada uno sí. tiene su vida sí. en el caso de Aristides, es Diego, abogado. déjame contarle al público porque en este momento nos encontramos en el estudio de, de desayuno americano y pegado a nuestro estudio y no puede evitar eh, escuchar el llanto desconsolado de Katia, la mamá de Emily que se encuentra en el estudio eh, continuo al nuestro. Nosotros estamos escuchando este llanto y es lo que lo, también lo quiebra a él y, y no le permite estar hoy acá o presente en, en esta entrevista. Le puedes preguntar, Diego, si cree en la versión que circula hoy, que fue ella quien se arrojó. Você acredita na versão do suicídio da sua filha? Não existe possibilidade. Não existe possibilidade. Ah, Digam, de jeito digamos não Digamos que isso, lo, lo plantea um forense, não é no es que algo que, que, que, que esté transcendendo por, por os medios. Vendría a ser como a versão oficial da justiça argentina. Digo. Essa versão oficial da justiça argentina, de um perito forense. ¿Vos pues se sospeita de ella? Si sospecha de esa persona? Claro. ¿Puedes explicarme En realidad, explicarle que el perito forense lo que dice al analizar eh, el cuerpo... Es que no encuentra marcas defensivas como si ella hubiese intentado resistirse a alguien que hubiese querido Arroge. arrojarla. Pe... Es que eso no significa por ahora que no haya algún otro tipo de culpabilidad o que haya sido inducida por algo el empresario aún sigue detenido. Un oficial de justicia concluyó que el cuerpo de su hija no tiene marcas de defensa. Y él concluyó que ella se jugó y que nadie atacó. En a eso, será realizada una nueva pericia y a gente va a ir. Van a esperar de nuevas pericias. Ah, en que no cree en esa ¿Tienen abogado ellos en...? Que de, los indicios no se resumen a eso, ¿no? Los indicios no se resumen solamente a las marcas del cuerpo. cuerpo. Recordemos no. que Aristides es abogado, ¿no? En claro. la situación ah, está eso. de los dos lados del mostrador. Así que sabe bien cómo es un proceso más allá de las diferencias. La información que, que yo vi. En realidad, no fue exatamente eso, que no tenía marcas de un presidente. La versión que él tiene es que no es exactamente que no hay marcas en el cuerpo de su hija. Que puedan pedir a un padre. marcas, inclusive. Sí. De rastre. Sí. De, de janela y tal. Porque alguien la dejaba sí. arrastrar hacia la ventana. Hacia la ventana. Eh, ahora, esas informações, ¿no? el advogado va a. tiene más propiedad para pasar. Y usted Yo que. que prefiere el abogado ah, hablar de cuestiones administrativas ese indicio, esa existencia de marca. Claro. Y e dejando de lado lo, lo, lo forense, como padre y e como madre la señora que está aquí descompensada, ¿qué piensan que pasó? ¿Qué acreditan que aconteceu? ¿Vos es padre y la Cátia, la madre? Que la tiraron de allá arriba. Ella jamás iría se suicidar, nunca. Jamás iría a suicidar, nunca. No, pero... ¿Se ya ovió algún caso y la persona pide socorro, pide para llamar a la policía y se juega? Lo que él explica es, si sí. ya vimos alguna vez algún caso de una persona que pide auxilio, pida que llamen a la policía, como ocurre en el audio, uh -huh. y uh -huh. se tire. Uh -huh. Ahora... Y por qué, por qué llamaría, digo, el empresario, por qué llamó al 911 pidiendo velocidad, ¿no? A, a, a, la, a la hora, a la hora de, de asistirlos. ¿Y cuál explicación, la ligación de ese empresario... 911, es el número de emergência Una posibilidad, no posso falar com certeza. Claro. a verdad será esclarecida. Tal vez, por no, eh, perceber que vizinhos ya estavam gritando, dizendo que ia chamar llamar a la policía. Claro, lo que él cree, más allá de que, lógicamente, es una Porque especulación... Si ella judicial... saísse, a ver, algún problema? Claro, es que ya algunos vecinos se habían alertado de la situación de violencia y de por eso... En una llamado, cobertura, como una coartada, como una ¿no? cuartada una cuartada. Pregúntale, en esa situación había en, en el departamento, si bien en el momento del hecho estaba el empresario una mujer llamada Juliana, uh -huh. hasta unas horas antes había otras dos personas, una llamada Dafne y otra llamada Elía. Pregúntale si las conoce o si en estas 48 horas que ellos están en la Argentina pudieron contactarse con estas mujeres para ver qué les cuentan. Sí, ¿Conoció a las dos meninas que estaban antes de que aconteciera el crimen? No conocí. ¿Llegó a entrar en contacto con ellas en estas últimas no. 48 horas? No. no. no ¿Conoce uh -huh. es con... a otras amigas? ¿Conoce a otras amigas? Déjame agregar, porque estuve hablando fuera de cámara con él, y me dice que él tuvo contacto con una chica que todavía no se anima a declarar, que tuvo una situación de violencia en la casa de Sáenz Valiente, que habría tenido. Claro, que habría tenido una situación ¿Te de violencia. referir a esas, a ese testimonio que ella te contó sobre una noche en la casa de ese empresario, donde ella acordó el no día siguiente en cuál situación? Mm. Así a gente percebe que personas están con medo de hablar. De... Él percibe que hay mucha gente con miedo de hablar. Y personas relatando que están siendo amenazadas. Personas que relatan que están siendo amenazadas. Y él. El... Y... Eh... Não... Él prefiere no hablar, pero. Algo más que quiera decir, porque es importante, los padres de de Emilio Rodríguez, vinieron a la Argentina, no creen en lo que estaría diciendo la justicia. Diciendo la justicia. Claro. Por eso el espacio, acá la oportunidad de visibilizar el caso. Agradecele, Diego, lo abrazamos, lo sentimos mucho y, y lo vamos a, a, vamos a seguir informando sobre esto.